para entrar al lugar de la exploración de noche? Sí, um, antes de entrar a la hacienda ya en la noche eh, llevábamos unas medallitas que estaban previamente bendecidas por quien nos la vendió, los padres, y una oración que al final esa no la hicimos, pero las medallas sí nos las repartimos a cada una y nos habían dicho que iban pegadas a la piel en caso para más protección y así fue como todos nos acomodamos. Cruz va hacia arriba. Muy bien. Y la parte de esto tiene que tocar la piel. Fue parte el señor. Entonces, ¿Y yo no me lo pongo entonces? En el, en el Brasil reina. Ustedes en el calcetín. Okay. Reyes. Ay. <risa> al entrar al lugar, ¿viste todo exactamente igual que en la exploración de día o viste algo fuera de sur? Sí, había. encontramos algo que de día no vimos, que eran unas fotos, y anduvimos buscando por todos lados con luz de día y no las vimos, y cuando llegamos, Ahí estaban. En el comedor, en la entrada del comedor no había nada, pero cuando llegamos de noche había un peluchito de un perro acomodado justamente en medio parado así bien en medio y eso no estaba ahí. No, el perrito estaba al lado de la puerta, el perrito estaba... Ah, perrito. yo pensé que... El perrito estaba allá. <ríe> Está muy chida. Ve el año y ve la hoja. Sí, me parece que a sacarme ahí. O sea, en la sacaron ayer. la roca, esta para ¿sí? ¿Utilizaste algo para comunicarte con los fantasmas? Usamos una aplicación. Eh, ningún celular que llevábamos tenía internet o no tenía señal de nada. Y cuando pusimos esta aplicación, cuando tú la activas, si hay energías alrededor, te lanza palabras supuestamente que te están diciendo ellos y tú tienes que como hilar más o menos lo que está pasando con lo que te están diciendo. Tenemos aquí la aplicación que ya había probado yo en otros videos que se llama... Aquí. Que básicamente la pones y si hay algo escuchándonos, pues te contesta con palabras. Entonces pues vamos a usarla en los diferentes cuartos, pues a ver si, si suelta alguna. Entonces. Ahorita nada, todo bien eh, Aquí podemos ver que no, no tenemos servicio Entonces este es el celular que vamos a usar con la aplicación La primera palabra que nos soltó ahorita fue pronto y ya preguntábamos qué pronto qué Pero todavía no nos dice nada Yo creo que si lo caminamos un poquito para acá A ver Hola ¿Se, se viste? Creo que se alcanzó a ver. Pues no, solo nos quiso decir pronto y hola. Gracias para todos. Ahora ver, al ratito regresamos a ver qué. A ver, a ver qué nos tiene que decir. Así es solo pronto y hola. Curiosamente nos asustaron y después la palabra que arrojó fue perdón. Y ni un segundo después fue divertido. Para que celular. ¿sí, te... ¡Ay! <laughs> <laughs> Mira, así como están las plumas. Huele muy mal. Sí. Ajá, pero ¿El baño? ¿La no, el baño está caparilla escucha como una máquina, ¿no escuchas? no, no, no ¿me metanse ahí? Como, no, no, un... como una bomba de agua pero ah, pues, pues no, hay no, hay. No, no, hay. no hay nada ¿qué fue eso? ¿qué fue qué? Okay? un trueno ¿ustedes ¿no? tiraron el perrito, ¿verdad? no, ¿cuál? ¿no? pues igual no se dieron cuenta, amigos no no. Se... No, se no, no, no, no no se supuestionen tanto pero es porque me asustan más <risa> se ve de la cocina pero para... Es lo que se escuchaba. ¿Como el agua? Sí. Pero se escucha como una máquina, no como agua. Y aquí no hay nada, pues aquí está la cocina. Bueno, lo okay. que. A ver, ¿pasas esto primero? Sí. ¡Auch! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, ya le estaba dando mucho en la con no, eso, No. eso se escuchó como que movieron barro no, no, y aquí no hay barro. O sea, eh, como una el cama, el el ¿no? Sí, algo así sí, como, como Sí, se escuchó ah, otra cosa. Yo digo, oh, perdón, por eso, yo, es que yo no pienso que fue ella que pisó ahí por aquí. No sé, estaba pegada a mí, pero ¿Estaba había un tronco. Yo digo que fue muy allá. Sí. Es que tienen que... se habrá escuchado eso en la cama? No, no, no, no sé. Es que La fijarte. No, ese sí fue barro, lo que se escuchó fue barro. Fue diferente. Sí. Es que de Soy la señora. ninguna que toque eso. Lo que se escuchó fue barro. No, no se escucha así, tranquilo. ¿Se habrá visto que me dio un trancado? Creo que sí. Es que dijeron, ¿y yo qué? por. Yo te lo brinqué, o sea, no sé dónde estaba con todo eso. Y digo, sí, mira, si no, yo estoy disparando. No, no, no. Perfecto. Recorrido una pieza de eso. Por una o la otra. ¿Escuchaste? ¿Dónde? ¿Escuchaste? ¿Eh? Sí, sí, Sí, se escuchaba. ¿Qué? ¿Alguna cosa? Pasos. Sí. Pues se escuchaba como pues, si. ¿Hoy día no hay más caminando ¿no? sí. O sea, Ahí está. Un de algo, algo como cuando más una. Es como. Algo así, güey. O sea. Como pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está escuchando como yo, pero que tampoco se seguir porque está por malo, ¿no? ¿Entonces fue en estos cuartos pregados? Sí. Yo escuché, no, es que sabes escuché? Sí. cómo escuchaba, dice como la como yo? La... yo no. Oiga, no, ya no es. Hay... ¿Está videos o será otra banda no sé? ¿Qué hacemos entonces? Dejamos grabando y regresamos en un ratito? Uh -huh. Ok, tú eligí en dónde dejamos ¿En la cama. No sé. Pues a lo mejor de aquí para allá, ¿no? Porque en estos cuartos es donde se escucha y ahí está el sótano y eso. Se escucha algo más en esos cuartos, ahí encima. Sí, sí, sí. A ver. ¿Verdad? Ese cuarto se cayó. Ah, oh, no, este. Este de aquí. No, ah, ¿sí? Sí. Siempre sí, nos pues. pasan como cuando nosotros estamos. Y ahí quito para, para acá. Yo quiero. No te vayas. Sí, quédate con los dos y te va a pasar todo. yo, yo Una, quiero. ¿Ya dejaron la cámara, amigos? Oh, o no. No, no. La cámara, ¿dónde no, va a ser? No. hay cámara, pues, yo tengo el resto La letra. Pues siento yo. Nos acaban de aventar como una balita que encontramos de este lado Que era justo lo que decían las personas que se escuchaban Y están aquí en el cuarto de al lado Vamos a ver, a ver. ¿No? ¿Y ¿Entonces sí te asustaron ahí? Sí, ya nos habían comentado antes que se escuchaba como si alguien aventara los casquillos Que había que nos encontramos en ese cuarto Lo escuchamos una vez, dudamos que sí se hubiera escuchado Lo escuchamos otra vez y la tercera fue cuando todos salimos corriendo yo voy a la toalla, ¡Sí, ya la toalla, me quedé en no, esto es mí. Acuérdense, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cómo no, no, O sea, aquí, aquí hay, un, hay un montón y esto se escuchó como así, pero estábamos todos de aquel lado, y hay un montón así que... Comentaste que había un cuarto dentro de un closet, ¿bajaste de cerca cuarto? Sí bajamos, estuvo problemático bajar porque estaba muy profundo, estaban unas escaleras pero al parecer alguien ya había tratado de meterse ahí y estaban tiradas y rotas. Pero al final sí bajamos. Llegó un Sí, Ya, creo que ya lo flojé. Ay, se sentía en el estómago que me dio ya como gastritis <risa> Ya están grabando ahora sí todo. ¿Todo? Ok, espera. ¿Cómo me lo dijo? No la siento. Muy... ¿Ahí? ¿Ahí? O sea... ¿Qué? ¿Quién sabe si hubiera escuchado? Sí. No, fue muy leve. Pero si sí se escuchó como ¿Tienen ahí hizo. O sea, puedes acomodarle como para que grabe. Pero ahorita que vaya a bajar yo, ¿no? O sea, todo. O sea, sí, o sea, no, ya, ya está grabando. Espérame. ¿Pero si tiene night vision o...? No sé, ¿qué es eso? No Si no lo logró. No? ¿Estás grabando, Roberto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿No? no, no, ¿por qué? Ojalá, ya sé, ya no que. Si pasa algo, no te agüitas si y le corro. <risa> Ay, perdón. <risa> <risa> Ahorita me pasan la mochila. Sí. A ver. ¿Qué hay, güey? ¿Te cansaste de eso, a ver ahí voy yo entonces. ¿Me pueden alumbar, por favor? ¿Esta cámara la van a bajar? ¿Te, te ¿Me das la mano? Ahorita me paso la mochila. ¿Te paso la mochila primero? primero? Ahorita. Okay. Hubiéramos ido al baño antes. Yo sí fui, por eso fui. Pues. Yo no fui. Ay, no alcanzo, estoy chiquita. A ver, ¿te doy la mano? A ver, sí, la voy a quitar. Ya pasé, no sé. No. ¿Por qué la Ahí está, ok. Con cuidado, ¿qué es eso? Están moviéndola. ¿Saben qué? Creo que ya me da miedo bajar. ¿Tienen una lamparita? ¿O me pasan mis sal para alumbrar por fin? A ver... <risa> Gracias. Ok, están, están muy chiquitos Aquí Yo voy agachada como si estuviera tan alta, ¿verdad? está <ríe> Sí Pero mira, si te fijas aquí como que se ve que aquí le escalaron, ¿no? Y no sé por qué hay tantas cositas estas de.. como de maíz. Sí. <risa> Aquí, okay. Aquí estamos en el sótano, en la parte de abajo. Acá está la entrada de, de este lado ahorita, ¿ya vieron? Y... Se siente bien raro aquí, bro Se está dando como... Este... Se supone que aquí abajo la gente entra para... Porque aquí hay dinero enterrado, se supone. Y aquí podemos ver como un, un hoyo. Como que aquí ya se ve que lo excavaron porque está hasta suelta las... Las piedras hasta... Hay como mucha basura de esta. Como maíces comidos, creo. como hoyos en la pared, no sé si, acá también hay como, mira, como un hoyito, pero no sé dónde. ¿Ustedes hicieron eso? Ah. <risa> este Aquí hay un hoyito, pero no, no, no veo a dónde, dónde lleva. Te siento así como, como que te aplasta. ¿verdad? Sí. sí, ¿verdad? Sí, sí. Les digo que esa piedra brilla un chorro, o sea. ¿Cuál? ¿Esa es donde sí, estás parada? A ver. o sea, brilla un chorro. Ah, rosa? sí, cierto. Sí, no, es, es como.. Como una esfera rota, no sé. Ah, sí. sí, ¿verdad? Sí, porque brilla como en muchas partes. Y yo, ¿dónde está el dinero? Los billetes. <risa> <risa> ya sé. Y aquí, este palo, pues no sé qué significa. Porque es el... es sostén de la casa. ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <Ya> <risa> Ay, yo... Ya sé. ¿Qué? Y bueno, se supone que aquí, este, pues no aguantan mucho y sí entiendo porque se siente como mucha presión aquí abajo hasta como que se me va la respiración. ¿Y a ti? Sí. Pero fuera de eso, no veo que haya nada más que el hoyo de que sí trataron de excavarlo. Y se supone que de aquí se origina toda la actividad que hay arriba de la hacienda. ¿Qué, qué hacemos? ¿Te subes tú primero? Sí, primero? ¿Sí? Porque no sé cómo vamos a... ¿Aquí no hay nada? No. ¿Sigues grabando arriba, Roberto? Sí. Voy a cortar acá. ¿Aquí sí. les ayudo? A ver, ¿qué hay aquí? No sé. Unas arañas. <risa> uh -huh. okay. ok. ¿Me ¿ustedes me por fin? Sí. Ahí voy. ¿Sí? Espera, que no me quiero dar un... Sí, sí, sí. <risa> Puede cortar, güey, si es del bando Yo le llevo si quieres, me voy a la mano. ¿Seguro? Ajá. Ahí voy. <risa> ahí está. ¿No Ahí está. ¿Rospegaste? No. No. No. No. Se siente bien feo ahí abajo. Ya sí, sé. Sí, sí. Me cansé. Como bien pesado, como que no puede respirar. Ah, a lo mejor es eso, lo que, como sí. que quita el oxígeno. ¿Verdad que sí? se siente así como... Estuvo, estuvo normal. <risa> estuvo más que bien lo de la bala La esta. bala. Sí.